el sabor para ti. Esta es la cumbia más agua y la que la baila se enamora es la cumbia más agua y la que la baila se enamora mira más agua viene hacia mí que yo te daré mi amor ahora mira más agua viene hacia mí que yo te daré mi amor ahora vaya sabor muévete más agua vamos a bailar no te separe o me perderás Muévete más agua, vamos a gozar Esta rica cumbia que ya aprenderás Bailando, bailando y gozando cumbia Muévete más agua, vamos a bailar Bailando, bailando y gozando cumbia Muévete más agua, vamos a bailar Sonido para ti Esta es la cumbia más aguas, y la que la baila se enamora. Esta es la cumbia más aguas, y la que la baila se enamora. Mira más agua viene a mí, que yo te daré mi amor ahora. Mira más agua viene a mí, que yo te daré mi amor ahora. más agua, vamos a bailar Y no te separe o me perderás muévete más agua, vamos a gozar Esta rica cumbia que ya prenderás Bailando, bailando y gozando cumbia muévete más agua, vamos a bailar Bailando, bailando y gozando cumbia Muevete más agua, vamos a bailar amor